A los güeyes que están abajo del pinche cuadrilátero les pasa. En el barrio, en la secundaria, en la prepa. Sí, en y a ustedes, seguramente también, te voy a decir qué cosa. Eh, cuando te agarras a putazos con un cabrón, que al ratito termina siendo tu mejor amigo, cabrón. Pasó que los que les metiste las putizas de la vida, ahora son tus compadres o en él, o se quedaron ardidos. No, mira, tengo muchos amigos, todos muchos amigos que, con los que peleé. Lógicamente, ninguno es mi compadre, ¿entiendes? <risa> Porque a muchos sí los maderían ¿Me entiendes? A, a muchos sí no, no, no, no ¿Quién se no. te cagaba a la madre? ¿Quién se te... Hasta ah, la fecha... Hubo, hubo tres peleadores que me, que me cagaron Ya sabes dónde ¿Me entiendes? Uno, macho camacho Que para descanse Ajá pero, eh, pero el macho camacho Fíjate que a pesar de que era fanfarrón Y hablaba pestes Hablaba... Él, él supo calentar la pelea, era un peleador que no me caía tan mal, inclusive... Te divertía. Inclusive sí, inclusive fuimos muy buenos amigos después de pelear juntos, Ajá. ¿sí? muy buenos amigos. Pero dos peleadores que sí me cagaron, ya sabes dónde, Ajá. Eh, eh, fue... El, ¿El que... travieso Arce. Ah, eh, bueno, ese pinche dientón le voy a pegar una putiza ahora. El, el, el, el, el, ese es caso aparte. El, ese es aparte, Ajá. pero hubo dos. Edwin Rosario, cuando subí primera vez con la cinta roja, Simón. ese culero me decía que me iba a arrancar la cabeza, que que, que, pero hablo habló de, de mi esposa, de mi hijo, hijo de de, de, de, de, Se portó bien grosero el pinche puertorriqueño. Ya Ajá. murió que para descanse Pero le pegué la putiza de su vida. Y al otro, cuando peleé aquí en el estadio Azteca, Ajá. cuando metí 136 mil personas en el estadio. Mira, Azteca, eso se vio cabrón, güey. Eh, eh, eh, ese cabrón, Greg Howen, que decía que le había ganado a puros taxistas. <risa> hijo de su puta madre. ah se tocarás el puro pinche pelador como. Como, como, como el escorpión, y todo, que no, que no valía no, madre Es que bueno, que no te topaste conmigo, porque así te a puesto una pinche putiza. o sea, y Por a, pinche hablador. Agarraste puros como, como el escorpión, dice pinche hablador, puros tachistas, dice. ¿Y qué tal? 136 mil personas vieron y, la putiza que le vendiste. Le puse una putiza al cabrón y le dije, ah, ¿quiere más tachistas, cabrón? Le volviste a decir, lo remataste. Una hueva, hueva. ¿Dónde se lo dijiste? ¿En el escenario? ¿En el, perdón, en el, el cuadrilátero. Ve pe, de la pelea, sí. Ve la pelea, la repetición y ver ¿vale? qué le digo. Pero le dije antes de la pelea, le dije. En, yo peleé y, y, y anunciaron la pelea junto con él y él subió al ring a retarme. Entonces anunciaron la pelea, ya estaba la pelea aquí en el de Azteca, y de dije Y me dijo que, que, que, que, que me había visto mal. Le dije, no, no, no. Le dije, a ti sí te voy a arrancar la cabeza, güey. A <risa> ti sí te voy a arrancar la tiro no y te voy a tener compasión, cabrón. <risa>